Los síntomas de la COVID-19 pueden demorar de 2 a 14 días en aparecer. Por lo general, los síntomas son fiebre, tóxica o cansancio. Algunas personas, incluidos niñas y niños, pueden tener síntomas leves. La COVID-19 se propaga cuando una persona enferma tose o estornuda gotitas infecciosas. Las gotitas no llegan lejos, pero pueden caer en superficies que uno puede tocar. Si luego se toca a los ojos, la boca o la nariz, podría contagiarse. Para protegerse y proteger a los demás de la COVID-19, debe evitar el contacto cercano con personas que no vivan en su hogar. Mantenga de 1 a 2 metros de distancia siempre que sea posible. Eso equivale a la longitud de al menos dos brazos. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por más de 20 segundos o utilice un desinfectante para manos a base de alcohol. Cuídese, haz la diferencia.